Vamos a ver en esta unidad cómo se gestionan los comentarios para la investigación en Mendeley. Un nuevo servicio por el que Mendeley ha apostado con Mendeley F1000 y Prime y con también ya en la última versión de Mendeley 10.0 incorpora algo de lo relacionado con los comentarios en la investigación que puede llegar a ser muy importante aunque de momento no lo haya sido de momento no, no, no se generan comentarios de alta calidad en la investigación pero Mendeley ha apostado por ello porque considera que puede tener muchísimo interés y ha creado un servicio que se llama F1000 recomendaciones prime en Mendeley que requiere suscripción aunque tiene una, digamos, versión pilote, piloto que nos permite ver en, en dos áreas, en, en bioinformática y biología computacional, cómo es el servicio en la web de Mendeley. Y asimismo vamos a ver cómo en la última versión de Mendeley 10.0 también podemos ver cómo son las recomendaciones basadas en artículos específicos o en carpetas específicas. Poniéndolos, con, poniéndolos encima del, con el botón derecho del ratón, se nos van a presentar recomendaciones de documentos relacionados con esa carpeta o ese documento que Mendeley nos proporciona de su gran base de datos de otros usuarios de Mendeley. Asimismo, de una forma muy sencilla, vamos a poder incorporar esos documentos a nuestra biblioteca. Y también vamos a poder, si queremos, esas recomendaciones que se nos presentan, esos documentos, podemos pedirle a Mendeley que nos presente nuevas sugerencias basadas en esos documentos. Vamos a ir a ver ambas cosas aquí tenemos un grupo de bioinformática y biología computacional y aquí vemos está este servicio donde eh, nos aparecen documentos recomendados con una pequeña eh, explicación. Asimismo, vamos a ver en nuestra base de datos Si nos ponemos, por ejemplo, en una determinada carpeta con el botón derecho del ratón, aquí nos, nos, tenemos los documentos que están dentro de la carpeta en nuestra biblioteca, le decimos que nos presente documentos relacionados y nos presenta estos. Y si que quisiéramos seguir navegando, que nos presente más sugerencias sobre este documento, por ejemplo, pues también le diría que, botón derecho del ratón, documentos relacionados con este. Y se nos presentarían más. Bueno, pues eh, acabamos esta unidad eh, en la que se ha presentado... Este nuevo servicio novedoso de gestión de eh, recomendaciones en la literatura científica.